La agricultura industrial tiene un impacto masivo sobre el planeta y sobre nuestras sociedades. En torno al 50% de la tierra total disponible en el planeta se usa para la agricultura. La soberanía alimentaria entendida como un mundo donde los productores y los consumidores, y no esas empresas que controlan este sistema, son, son los que están, eh, tienen el poder de decidir cómo se alimentan, quién y cómo produce sus alimentos. La Asociación Albelar, como nosotros decimos, es un movimiento de personas que quieren restaurar un territorio. Se va a trabajar en eh, concienciar, crear una comunidad, crear un, unos seguidores de los productos regenerativos que, que sabemos que, que, ya, que ya hay y en, en tener un catálogo de productos procedentes de la agricultura que restaura paisajes, una agricultura que es que regenera el paisaje ambiental y el social. El huerto de Rimoro es un espacio verde, verde autogestionado tenemos la controversia moral del agua, ya que los únicos puntos que tenemos cercanos de agua es agua potable. A lo que la solución que le hemos intentado dar, o que le estamos intentando dar es crear desde la Comisión del Agua de la Asamblea unos mecanismos de recuperación de las aguas de lluvia. Trabajo en un proyecto de, que se llama La Bolina, que tiene entonces tres puntos bastante fuertes que nos animan de la integración, regeneración y sostenibilidad. Que inicialmente somos un colectivo de personas que vienen de diferentes partes de Europa, de África y de Oriente Medio. A nosotros nos gusta decir que somos una entidad que producimos, distribuimos y consumimos con ciencia agroecológica. Si la gente no toma conciencia del problema que tenemos delante nuestra es que no van a buscar soluciones, porque mientras que no, mientras que no pensemos que haya un problema, pues seguimos, seguimos andando igual que estamos. ¿Para qué vamos a cambiar? La línea divisoria para mí es si finalmente queremos, a ver, lo voy a decir en, en términos sociales, si queremos recampesinizar el campo o queremos verde agroindustrializar el campo.